Estamos con Josep Lluís Pui, jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Blanes y con él hablamos de las medidas de seguridad para evitar accidentes en las piscinas, playas, ríos o pantanos. Bueno, básicamente hablábamos, hablábamos de esto, de no bañarte en las horas que no hay socorrista y si lo vas a hacer que estés acompañado de alguien que pueda ser tu salvavidas. En, ...en emergencias, cuando salimos a, a cualquier tipo de emergencia... ...nuestro compañero, nuestros compañeros son nuestra línea de vida... ...y está muy claro, es una palabra que, que nos identifica muy bien... ...aquí nuestra línea de vida será esta persona y estos elementos... ...que hablábamos de seguridad como el flotador o, o el salvavidas... ...si vamos a salir, si queremos ir de todas formas, si queremos ir por la noche y tal... ...oye, llévate un teléfono móvil porque te puede hacer falta... Avisa dónde vas, no te vayas por libre sin que nadie sepa. Aunque seas adulto, aunque tengas 40 años. Oye, mira, voy a estar en la playa de tal de 12 a 2. Esta es mi idea principal. Y luego si cambias, si llevas el teléfono, pues cambias y, y ya lo dirás. Lo de los niños que decíamos tanto en la piscina como al mar, no hay ninguna distinción. Si van a ir con padres, uno vigilando. O vigilan todos o como mínimo vigila, vigila uno. Nada de alcohol, nada de distracciones. Uh... Por supuesto, acordaros de hidrataros, estamos en un, en un elemento donde está cayendo el sol, pero, pero en estos días donde están cayendo unas temperaturas terribles, estamos a 33, 34, 35 grados, que con exposiciones de tanto tiempo, al final alcanzamos nuestro cuerpo, se va a 40 y pico de grados. Yo quiero recordar que a partir de 37, todo el mundo se alarma porque tiene fiebre. Bueno, poner un termómetro cuando estás en la playa y veréis lo que hay. La crema solar no es ninguna tontería, ¿eh? el melanoma está también apuntando a cualquiera de los que estamos allí. Si tenemos que ir y queremos ir a la playa, hay unas horas en las que podemos aprovechar para hacer otras cosas, entre 11 y 12, 3 y 4, es la hora de máxima exposición solar. Oye, sobre todo si vamos a estar a la playa, lo que decíamos, hidratación, mojarse continuamente, una sombrilla, y oye, pásatelo bien que para eso estamos. Y si tienes cualquier problema, pues pide ayuda que para eso estamos los servicios de socorrismo. Muchas gracias, Joseph Lluís. Queremos seguir hablando contigo.